Fueron velados este miércoles los restos del joven Richard Manuel Méndez, quien falleció luego de permanecer varios días recibiendo atenciones médicas tras sufrir un accidente de tránsito registrado en el distrito municipal de Senoví. Eso fue un accidente que pasó hace 24 días hoy, un domingo, en la cruz de Senoví. Eh, impactó con una pared algo así, le dicen la gente que andaba, y... Y ese llevó la pompa, imagínate, mira, él duró 17 días en coma y nunca despertó. Después estaba en no observación y, y no lo logró. ¿Qué manejaba en ese momento ahí? Un Kia, me parece, un Kia negro, algo así. ¿En un Kia negro? Algo así. ¿Dónde residía el muchacho? Residía en la Avenida Libertad y frente al Colegio Santa Rosa. ¿Cuántos años tenía él? 21 años y 3 meses tenía. ¿Cómo puede calificar la vida como era el joven tú sabes que yo soy su papá yo te voy a decir que era lo mejor ¿entiendes? pero cada quien tiene su, pro, su propio su, su propio de cada persona que sí. su propio concepto pero para mí era lo mejor y siguen yo veo a los amigos la persona que viene yo creo que era mejor de lo que yo pensaba todavía entiendo tu hijo acaba de perder la vida en este fatal accidente. ¿Qué consejo le puede dar a la juventud y a todo aquel que maneja un vehículo? Bueno, el pueblo de San Francisco de Macorís me conoce, amigo. ellos saben quién soy yo y, y, y me conocen como yo siempre andaba con mi hijo, yo nunca lo dejaba solo, siempre andaba con él. Y, y creció lamentablemente, que los padres que traten de educar a los hijos bien, que... A veces no es educación, pero que, que, que no se cansen, que luchen y que hagan lo que más se pueda, porque hoy en día yo estoy tranquilo por eso, porque yo hice todo lo que... Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.